Hola gente, ¿cómo anda? Hoy vamos a iniciar con el plugin HOPS. Este plugin lo que nos da es la oportunidad de dar a los jugadores empleos. Diversos, obviamente son muchos. Yo acá tengo algunos para mostrarlos y vamos a aprender a configurar. No solamente eso, sino que también está trayendo un propio shop para los trabajadores que vayan consiguiendo puntos aparte del dinero y la experiencia sí. empecemos bueno gente esta es la realidad es que vamos a iniciar con el tema de la configuración yo voy a agarrar por ejemplo el ayudante de minero que es una de las configuraciones que más o menos es más fácil para poder explicar comparado a otros trabajados. Estaría bueno que ustedes puedan también comentar un poquito abajo y decirme qué es eh, o qué trabajo es lo que quieren configurar y que más o menos no entienden. Yo voy a dar un vistazo gordo y a la vez un poquito amplio, así que estén un poquito también este, con calma, con calma. Bueno, vamos a iniciar. Primero vamos a Abrir la carpeta de la configuración general del plugin Hops que va a ser este aparcado una vez que nosotros estamos acá, vamos a dirigirnos. Yo ya lo tengo marcado para que ustedes ya eh, lo vayan identificando en lo que es en la configuración. Vamos a tener, eh, no hay que tocar mucho en esta parte de lo que es la configuración general de este plugin. Porque la verdad, si vamos al caso, no hace falta. Pero para algún que otro que quiere tocar un poquito más y experimentar un poquito más. Les voy a dar este pequeño vistazo. Primero, nosotros podemos. Colocar en la parte de auto Home homes lo estoy marcando ahora por eso estoy tardando esto es así el auto hop Home homes lo está diciendo prácticamente la palabra y no hay que saber tanto de inglés ni nada por el estilo te estoy diciendo que te va, le va a dar a los jugadores un trabajo al entrar al servidor eh, automático básicamente eso pero para lograr eso tenemos que tener esta opción en trube una vez que tenemos esa opción en True, lo único que tenemos que hacer es colocar este permiso dentro de eh, ese grupo específico que querés darle un trabajo eh, eh, automático. ¿sí? Y le vas a tener que cambiar la eh, última parte depende del trabajo que vos quieras Por ejemplo, si es minero vas a tener que poner minero Si es excavador vas a tener que poner excavador Si es eh, constructor vas a poner eh, constructor es, Eso va a variar a tu antojo Eso sí, se puede hacer a diferentes tipos de rangos Si es que usas el Permisión X o el Grupo Manager Como digo yo siempre eh, Después, también tiene la posibilidad de poder Desactivar en un mundo esta, estos trabajos lo puedes hacer como por ejemplo en las parcelas. Por ejemplo, en las parcelas no querés que eh, exista eh, este plugin, O sea, que esté desactivado en ese mundo. Y bueno, básicamente lo puedes desactivar solamente colocando esta opción que es True. Y colocar en la lista de eh, parcelas o survival eh, como está dando acá un ejemplo. ¿Sí? Ahora. Eh, también van a poder variar otras cosas que si lo vamos viendo no hace falta. No hace falta cambiar. Pero siempre pasa que uno quiere cambiar de más. Por ejemplo acá tenemos otro. Esto básicamente lo que te da es que nosotros al colocar True vamos a poder... Darle un nivel de base. Por ejemplo que ya empiece de minería nivel 20. Básicamente eso. Si lo queremos lo agregamos y si no, no pasa nada. Luego vamos a, eh, si nosotros estamos incorporado el tema del, del, del eh, si queremos agregar que tengan una estadística eh, los trabajadores. Básicamente esto es parte de eso. Lo ponemos como true y va a tener una estadística como eh, en la parte derecha, un cuadradito chiquitito que te, te va a decir, por ejemplo, el nivel del trabajo, etcétera, etcétera. Si queremos, lo ponemos y si queremos, no lo ponemos. No hace falta, a la larga, si vamos a caso, no hace falta. ¿Sí? Luego tenemos otras opciones, por ejemplo, el tema de la economía. Podemos poner que la economía, bueno, obviamente acá te lo dice, no o sea, agregar eh, un. Este, una economía, bueno, que inicien con algo, cosas así que no, no, no la verdad no, no hace falta tocar, pero yo creo que lo más importante es el tema de los mundos ¿Sí? Y el tema es que si vos manejás, como repito, el tema de los grupos manager y querés que un... Por ejemplo, que el VIP sea minero y que los, los, los, los otros rangos no lo puedan tener. Bueno, básicamente lo pones a través de este comando y ya está. Listo. Básicamente eso es el vistazo general de la config. Ahora sí vamos a iniciar con el tema de eh, la tienda. Vamos a dirigirnos en la parte de la... De, del plugin en la parte de la configuración vamos a elegir a elegir la el, el shop_items.yml ¿sí? qué quería decir esta parte esto es un poquito extenso y espero que se pueda entender lo más posible que eh, pueda básicamente y esto lo voy a hacer de esta manera antes de comenzar y lo voy a lo voy a subrayar con este color Bien clarito. Ahí va. Perfecto. ¿Por qué lo subrayo de esta manera? Porque vamos a hablar un poquito de esto. Los ítems del shop, como el primero, que es un pico, como todas saben que ese es, es un pico. Bueno, dice que su precio es de 10. De 10 pesitos. Nosotros vamos a poder colocar precio, vamos a poder colocar un icono y vamos a poder colocar el ítem de, de lo que queremos dar. Son tres opciones. Una, vamos a iniciar con el nombre del icono. Este es el nombre del ítem, o sea, un nombre en particular. Le puedes poner Pepito si querés, no hace falta. Puedes ponerle hasta uno o dos o tres o cuatro. No hace falta si le pones PIX, Super Pix Axe o, o lo que sea. Eso realmente no hace falta. Pero sí tenemos que tener en cuenta el tema del icono, que está todo reescrito acá. Eh, vamos a hacer que esta, este, este marco que tenemos dentro del juego, si nos, nos vemos en la parte de juego, del juego, tenemos el pico como primer icono. El icono es el espacio del inventario va a estar vacío y el icono representa, por ejemplo, el primer ítem que vos vas a colocar en, en el espacito, es en el huequito vacío vas a colocar ese icono. Por ejemplo, una carita, un emoji, lo que vos quieras. En mi caso, yo, como default, oye, en tu caso, como default, vas a tener este pico. ¿Sí? También lo puedes cambiar. Obviamente lo puedes cambiar con eh, en, esta en este apartado que dice Diamond-Pixel. Puedes agregar una espada, puedes agregar lo que se te cante como para representar de lo que vas a dar. Lo, lo aconsejable y lo recomendado que yo te digo es que tengas la, la, mi, es el mismo icono que el que el mismo icono se identifique como el mismo ítem que vas a entregar. Por ejemplo, si vas a entregar una espada de diamante, que coloques como icono una espada de diamante para identificar, así también como las estadísticas o las cosas que vas a agregar dentro de ese eh, icono. ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, acá estamos colocando el icono, es Diamond Pix. ¿No? Es el pico de diamante. Vamos a colocar uno. Porque la verdad con uno basta y sobra. No hace falta colocar más. ¿Sí? Y vamos a colocar el nombre. El nombre se llama Beatspeak Ever o Ever no sé cuánto. Que lo vamos a ver. Eh, esto es el nombre del icono. No es, no es el ítems. ¿Sí? Eso, eh, por eso lo suscribí de esto. Y lo van a entender después si es que no lo eh, entiendo. El nombre... Del icono está en escrito en inglés y es eso. Lo pueden eh, cambiar obviamente o no. Eso varía de cada uno. Este nombre puede también maneja el manejo de los colores. Así que vas a poder colocar el nombre color amarillo, verde, rojo, lo que se plazca. Lo que quieras. ¿sí? La idea es que en la descripción vos, que esto lo voy a identificar con otro colorcito. Para que ustedes se den cuenta lo vamos a identificar con un violeta. Este lore es la descripción que a nosotros realmente nos sirve para identificarle al jugador qué es lo que va a comprar. Entonces, en la lore, en la descripción, como ven y comparan, es la descripción. El pico va a tener eficiencia 5 y va a tener durabilidad 3. Y no solo eso, sino que también te va a dar un, eh, una manzana, por lo que dice. ¿no? Esto es lo que dice en inglés, ¿no? Creo yo. <risa> Bueno, la idea es que vamos a identificarlo así, ¿no? Ahora, este permiso que vemos acá, que lo voy a marcar con otro color, ¿sí? Este permiso, este que vemos acá, si lo ponemos en true, va a corresponder a que nosotros, va a servir básicamente para los jugadores o para los servidores o para el creador que tenga rangos individuales eso qué quiere decir que el ítem se le puede agregar que el jugador tenga permiso a poder comprarlo ¿sí? entonces si un por ejemplo eh, todos los trabajadores son todos los trabajadores todos son mineros en el servidor pero solamente el VIP puede comprar este pico entonces para permitir con un, a través de un Comando a través del Permission X o el grupo manager, vamos a tener que agregar esto como false, digo como true para colocárselo a un VIP en particular. Entonces, el VIP, dentro del rango de, del grupo manager o del Permission X, van a tener que agregar este, lo voy a identificar en el mismo color, este eh, permiso para que funcione. Todos los jugadores que no correspondan a ningún grupo que tenga este permiso no eh, va a poder comprar el pico lo van a poder ver pero no lo van a poder comprar sí van a poder ver las estadísticas pero no lo van a poder comprar está claro entonces la lore es la descripción de lo que va a entregar el icono de lo que vas a entregar esto al darle eh, si, al darle true, vas a colocar este permiso que vemos acá abajo. Vas a colocar este permiso que lo vemos ahí. Corresponde así, lo voy a marcar bien para que ustedes lo entiendan. Que es para los grupos especiales, por ejemplo, si manejas el grupo manager, el permiso y tenés rangos diferentes. ¿sí? Ahora, si sos un servidor que básicamente no tiene eh, rangos, no tiene grupo manager, no corresponde a ningún grupo en particular. Básicamente esto lo tenés que dejar así como está. O lo borras, pero lo dejas así como estás. No, tengas que, no tenés que agregar ningún permiso, ningún lado, ni nada por el estilo. Pero lo tenés que poner en false. Porque si está en true no van a poder comprar el ítem los jugadores. Ahora. Nosotros también podemos hacer que el jugador necesite un nivel específico para poder comprarlo. En mi caso, si yo quiero, puedo hacer que el jugador tenga la necesidad de poder comprar este ítem si... No, quiero marcar en un color que se vea bien. Pasa que está identificado con el otro. Pero... A ver. No, no, puedo continuar, chicos. Bueno, ahí está. Lo identifico así medio verde, medio verdoso. Yo, ustedes ya, ya me deben entender. Eh, este comando, este aparcado que vemos acá en la parte de la configuración, es para identificar que el jugador tiene que ser de clase minero nivel 25 para poder usar este pico. ¿Sí? El nivel que necesitas es nivel 25. Si no sos nivel 25 de minería, no lo va a poder usar. ¿Sí? Eh, esto es opcional. Requiere el total de nivel 25. Esto lo puedes agregar. Esto quiere decir... Que no hace falta el rango. No hace falta que seas minero o que seas eh, pescador o lo que sea. Pero tenés que ser nivel 25 para poder. Ahora, en este caso dice un nivel. ¿Ven la diferencia? ¿Ven? Eh, espero que vean la diferencia. Este comando es para que, eh, de, no importa la profesión que seas, pero tenés que ser nivel 25. Y este, que está acá arriba, sí te dice que Solamente tenés que ser minero y solamente tenés que ser nivel 25 de minería para poder usarlo. Si no tenés nivel 25 de minería, no lo podés usar. ¿Sí? Así que son dos cosas diferentes: es ¿sí? uno que es más específico que el otro, el otro es más global. ¿sí? Eh, si lo querés, lo tenés. Si no lo querés, no lo tenés. Ahora, esta parte que vemos acá, que lo vamos a remover. Vamos a remover este. Y vamos a ahora colocar este en amarillo para que lo identifiquen. Este aparcado es para colocarle un mensaje cuando compran el objeto. O sea, si nosotros, eh, si el jugador compra el objeto, el objeto a través del comando MS, Mms o algo así. A través de ese esa palabra esas sigla o esas pequeñas letritas va a poder agregar un mensaje al comprar el objeto. O sea, por ejemplo, muchas gracias por su compra. Ponele. No se le va a saltar eso cuando una vez que hace acepta el trato, no ya haya realizado la compra. Ahora sí. Una vez que esto ya está, ya está hecho, vamos a cerrarlo. Y vamos a mostrar la parte de Hive. sí gibe ítem es básicamente como cualquier otro kit que nosotros creamos. gibe Item, te lo está diciendo la palabra, ¿no? Entonces, nosotros vamos a abrir esto. ¿Por qué? Porque ahora se van a dar cuenta de algo. Este icono que es un coso, no solamente está dando, miren la atención de la descripción. Dice que te da eficiencia 5, dura la 3 y encima te va a dar una manzana gratis. ¿Sí? No solo eso, sino que también te va a dar una poción. Si nosotros sabemos un poquito más de configuración, vamos a verificar. Acá te va a dar la poción. Lo voy a marcar, también lo voy a marcar en diferentes, para que ustedes ya vayan dando... Eh, ya se vayan dando cuenta que son tres ítems en uno ¿Mm? o sea que si yo compro este pico me va a dar el pico me va a dar una poción y me va a dar una manzana ¿sí? ahora la diferencia es el tema de la configuración la configuración dice pixel axe, pero no te describe la eh, acá yo puedo poner Pepe, puedo poner como digo yo, puedo poner Pepe, puedo poner Lucas, puedo poner lo que se quiera. Lo importante siempre es la ID. ¿Sí? Lo voy a marcar en otro color para que ustedes se den cuenta. La ID siempre es lo importante. La ID tiene que estar, no es con números. No es con números como cualquier como la configuración del, esen, del plugin Esencial. Es con eh, escrito en inglés. ¿sí? Y guión bajo que es, significa espacio dentro de... De la configuración, obviamente. ¿Sí? Entonces, la idea es diamond pixel. Si queremos cargarle un pico de hierro, obviamente ponemos de iron pixel pixel pixel, pixel, pixel, pixel, pixel o algo así. ¿no? Y así viceversa. La cantidad es uno. Se lo voy a marcar con otro color. La cantidad es un objeto, un solo pico. ¿sí? Un solo pico de diamante. Ahora, este pico va a tener un nombre. Eh, lo voy a marcar acá. Este pico tiene un nombre y tiene una lore que es una descripción. ¿Ven? Acá vamos a agregar el nombre del pico, por ejemplo, Super Pico, o como dice acá, ¿no? Super Pics. O podemos colocar pico minero experto, o Mine eh, pico L super, super minero eh, challenger, o lo que sea. Y en la descripción podemos agregar como, como si fuera este icono, acá estamos en el juego, y en el icono, viste, te dice una pequeña descripción. Bueno, básicamente acá podés colocarle al pico cuando le entregas. Que te, te diga eh, lo que sea, no sé, este pico. Eh, gracias, este pico es legendario, y cuídalo mucho, cosas así, lo que vos quieras, porque la, la imaginación de un creador siempre es ilimitado, no tiene. No tiene límites. Entonces ahí le vas a agregar lo que vos quieras en la descripción. Y luego vamos a encontrar Enchants. Obviamente los enchad son los encantamientos del el pico o de lo que quieras, de una espada o lo que sea. Entonces los encantamientos van a ser lo que están acá abajo. Tienen que respetar las anglías, tienen que respetar el menos y tienen que respetar que está en inglés. Pero la diferencia con otras configuraciones es que acá se representa no con dos puntos, sino que se, rep se representa con un igual. Entonces, yo lo voy a identificar en esta parte como nombre del encantamiento encantamiento en inglés obviamente eh, respetando obviamente los, los guiones bajos y voy a poner igual ¿eh? el símbolo igual es representa representa a los Habitual es dos puntos. ¿Sí? Lo, lo, eso lo voy escribiendo y lo voy diciendo para que les quede a ustedes. ¿no? Y eh, luego de esto vamos a colocar el nivel. ¿no? Nivel del encantamiento. ¿Sí? No tiene que tener espacio, gente. Si ponen espacio, eh, puede ser que les salte error. Tienen que respetar. ¿eh? Ahí está. Yo estoy acá dándole un... Vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo. Ahí está. ¿sí? Para que lo identifiquen bien. Recuerden que tiene que tener... No son dos puntos. Es un igual. Si ¿sí? las personas que no lo llegan a ver o qué sé yo. Bueno. Ahora. Quiero agregar otro ítem. Quiero agregar ahora una poción. Bueno, podemos poner given potion, no podemos poner potion, no podemos poner lo que se nos ocurra. Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque lo que realmente identifica es, como digo yo, que es que la ID. Sí, entonces yo puedo poner acá, puedo poner Lucas, puedo poner Lucas, puedo poner Pedro, puedo poner lo que se queda, porque es como un, un, un, la identificación del ítem, ¿no? Pero eh, lo que importa es la ID Acá va a aparecer lo mismo Que es el, la cantidad, es 1 Y acá vamos a ver qué es el nombre Obviamente lo voy a poner en, en violeta Para que lo identifiquen otra vez El nombre, pueden poner, una, pueden poner un eh, lore Que también la descripción eh, Como cualquier otra ¿no? Y acá, como ven, la descripción tiene otro Que es la manzanita La manzanita, como ven, te da una sola Y no te dice el cuánto cuando no te dice el, el, el amount, que sería la cantidad, solamente te da uno. ¿eh? Automáticamente te da uno. Así que si yo, por ejemplo, la poción no tengo el amount, te da uno. ¿sí? Así que, eso es todo. Entonces, este pico, este aparcado que vemos acá, este icono, es... Te va a dar una manzana, te va a dar una poción y te va a dar coso. Si nosotros querés cambiar la poción, el tipo de poción, lo podemos identificar en esta parte. ¿sí? Lo voy a poner en amarillo para que lo se fijen. En esta parte, poción, guión, tipe, dos puntos, van a poder cambiarlo. Por ejemplo, esto jump es alto, es saltar. Y eh, si quieres cambiarlo para que sea eh, speed, pones esa speed, no, obviamente, no, pones esa speed que sería velocidad y cosas así. Eso es a disposición sucia. Obviamente el tipo de encantamiento tiene que estar escrito en inglés. Sí, todo en inglés. Bueno, espero que ese ejemplo le haya servido, no. Ahora yo si ven, yo le estoy mostrando. Ahora voy a, voy a cerrar. Eh, voy a cerrar todo esto voy a abrir la caña la caña de pesca la caña de pesca como ven lo hice más sencillo para que ustedes se den cuenta ¿Mm? eh, la caña de pesca obviamente es de acá hasta icon ¿Mm? eso es el icono es esto que ven acá en la pantalla del juego es, eco, es esto yo voy a ponerlo en modo en modo naranja para que ustedes lo vayan observando. Recuerden pausar el video para aclarar. ¿eh? <coughs> ¿Ven? Para aclarar. No sé qué fue eso. No se sé si fue un hipo, un tosí, no sé. Bueno, la realidad es esa. Estoy dejando ahí un tiempito para que ustedes puedan observar. Bueno, listo. Eh, requiere Como ven, tiene el permiso. ¿eh? Yo hice para que esto sea manipulación permisión. Ustedes quieren colocarlo para las, las personas que tienen, que tienen esta, esta cosa de que bueno, tienen un rango, un grupo específico que quiere que ese solamente ese rango eh, pueda comprar el, la caña de, de pescar. Bueno, ahí está. Ahí lo, lo marqué. Colocando True, obviamente. Colocando True y dándole el permiso al rango. Al rango de con el grupo manager, el permiso, bla bla bla. Después, acá tenemos el nivel que requiere para poder usar el, eh, para poder comprarlo. ¿eh? Para poder comprarlo, miren, necesita ser pescador nivel 25. ¿eh? ¿Ven? Listo, y obviamente, acá lo he modificado que es el mensaje cuando lo compras. Lo compras, tenés ese mensajito que dice gracias. Gracias por la compra, le puse compra, bueno, pero <risa> gracias compa, creo, <risa> estaría mucho mejor, pero bueno, la realidad es esa, ¿ok? Y así es con todo, espero que lo hayan entendido, espero que sí, que realmente lo hayan entendido Y eh, nada, me gustaría me gustaría también que si ustedes quieren saber un poco cómo configurar el tema de los trabajos de acá del aparcado de los trabajadores que me lo digan me lo digan en los comentarios y yo voy a hacer un videito cómo hacer un ejemplo obviamente de cortito de cómo poder configurar los trabajos a disposición de cada uno por ejemplo ven el ayudante de minero tiene su descripción tiene sus contenidos tiene diferentes cosas que le puedes agregar que le puedes quitar cuál es mi consejo y cuál es no y también eh, tenés también una descripción como ven ayuda a un rango de minería, bla, bla, bla. Tiene todo específico. Así que nada chicos, espero que les haya gustado este maravilloso plugin. Espero que lo disfruten para su servidor y que tengan mucha suerte en... en, en, en, en obviamente en su servidor <ríe> es la idea. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda me pueden comentar abajo. Así que nada... Bye-bye